Gracias, a Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo. Brevemente, en dos minutos, primero, antes de entrar con ese tema que ya planteó Francis. Decir que la sociología política de la República Dominicana ha sido muy interesante, pero no solamente la de República Dominicana, la de América Latina completa la de Estados Unidos. En Europa no tanto, son un poquito más, tienen unos niveles de educación un poquito más avanzados, el primer mundo y entonces, naturalmente. Pero, eh, hemos visto cómo en, por ejemplo, en, en América Latina en un momento el peronismo salió del poder destruido y volvió al poder. Anoten la fecha de cómo salió eh, Ignacio Lula da Silva en Brasil y su partido. Luego verán ustedes cómo vuelve ese mismo grupo al poder. No necesariamente Lula da Silva, pero ese, ese, ese grupo, ese partido, esa ideología. Igual como sucede en Estados Unidos, que el poder siempre es alternativo. Cuatro años, ocho años, un partido al otro. Demócrata, republicano. Búsquelo, eso está ahí. Pero igual, recordar en 1978, cuando mediante burlas, atropellos, salió Joaquín Balaguer del poder derrotado. Y tuvo solamente que esperar ocho años, un momentito con, con esa imagen, ocho años tuvo Balaguer que esperar para volver en 1986 a decirle al pueblo dominicano en un discurso histórico ¿Oyeron ustedes que se decía por las calles, vuelve y vuelve? Decía Balaguer en su discurso. En todas las esquinas se decía vuelve, estoy parafraseando ¿verdad? Eh, vuelve y vuelve, pues bien, dijo Balaguer, vuelvo y vuelvo, y ahí le dio una pela de lengua a los que, al, al, al PRD, que era gobierno, le dijo, pero vuelvo, no para hacer lo que ustedes me hicieron a mí cuando yo salí, y así sucesivamente, porque en el caso de Balaguer, y es importante que la gente sepa esto, a Balaguer nadie lo persiguió porque Balaguer siempre que salió del poder tenía el poder. Cuando Balaguer salió en 1978 del poder tenía todo el poder militar a su favor. Todos los generales, todos los coroneles eran balagueristas. ¿Quién diablos se va a meter con Balaguer? Todo el poder lo tenía. Pero igual cuando salió en el 1996, cuando ganó Lionel, no lo van a perseguir porque precisamente Lionel ganó con la alianza del PLD, Partido Reformista. ¿Lo va a perseguir? ¿O va a perseguir a sus funcionarios? ¡No! Por eso Balaguer siempre se libró de esa parte y los reformistas, que siempre han sido eh, eh, muy... Se han, han sabido colocarse bien. Pero esto que ustedes están viendo, de la, de la persecución contra la corrupción, no tiene ningún sentido si no se llevan a todo el mundo. Porque ahora solamente están viendo... La persecución contra la corrupción política, pero de un partido. No así la persecución completa. Es decir, empresarios, es decir, eh, industriales, ¿Mm? a todo el mundo. Porque ahí en, esa, en ese conocimiento de media decoración se mencionaron muchísimos nombres de empresarios poderosísimos de la República Dominicana, incluyendo gente de la comunicación. Ustedes han escuchado que han mencionado ese tema de ahí para allá. Pero menciona nadie, el nombre. Nadie. Gomedía. Lo mencionaron ahí. ¿Y quién se atreva a tocar a Gomedía en este a país? Cero Estrella. Y a, y a esta gente de cero estrella. ¿Quién se atreva a tocar a esa gente en este país? Yo no estoy diciendo que sean o no sean. Pero se supone que cuando hay una vinculación, vamos, vamos a traerlo. Como yo pedí aquí que hay que traer a Danilo. Ven acá. Tú tenías conocimiento de esto y que, se, y que si hay una, una prueba de que tenía conocimiento de eso, como yo entiendo que sí, en el caso de que sea así. Porque es imposible que una gente pueda actuar sin el consentimiento de un presidente de esa manera, ese nivel de vinculación. Ah, pero hay que llamar a todo el mundo, porque si no, lo que es una persecución a la corrupción política, pero del partido que, que es mi contrario... Porque yo creo que hay que traer a toda la gente de a lo de la fuerza del pueblo, a lo del PRD, a lo del PRM, que antes era del PRD y que, y que cometieron eh, ilícitos en, en el 2004, a lo de reformistas y así sucesivamente si realmente las queremos combatir. Eso es de manera integral. Y por eso digo esto, porque el tiempo va cambiando y la sociología política de la República Dominicana... Ha establecido... Señores, aquí cuando el, PRD, cuando el PRD salió en 1986, fue sacado a patada. Aquí hubo muchísimos muertos en el 84 a patada. Volvió en el 2000 y lo sacaron a patada. En el 2004 lo sacaron a patada con uno de los peores gobiernos de la historia de la República Dominicana, el de Hipólito Mejía, uno de los peores gobiernos, eh, con los mayores niveles de corrupción. Pero lo del 84 era José Salvador. Sí, Salvador José Blanco. Pero el PRD. Sí, sí. Y ese mismo PRD eh, con algunos elementos nuevos. Ahora PRM volvió a poder en el 20. Esa es la sociología de la política. No se, no se dejen confundir con esa parte. Ustedes verán a futuro eh, los más jóvenes. Eh, tú, tú ahí lo que hace, eh, predice que producto de esta composición, que es, es simplemente de mezclatura o nombre o sigla, tienen los mismos actores que participaron en su gran mayoría en esos gobiernos que salieron sí, claro, y pudiera no, tener un desenlace parecido. La mayoría de los funcionarios públicos que hay ahora en este gobierno fueron funcionarios con el gobierno de Hipólito Mejía. Un caso de ellos, Fulvio Ureña. Hoy es ministro de Medio Ambiente, viceministro de Medio Ambiente, pero en el gobierno de Hipólito Mejía fue encargado, eh, creo que es regional aquí, sí. del plan social. Y si tú, y por ejemplo, eh, Roberto Furcal que hoy es Ministro de Educación, pero era funcionario de Educación en el sí. gobierno, pero... Si, el gobierno del PRD. Uno, milagro si lo, era, vice, era vicepresidente. y la, y y la, y y la ministra Ministro de, de educación. educación. Si tú lo buscas uno por uno, es lo mismo. Claro, yo no estoy criticando el gobierno de Luis Abinader, sino que estoy haciendo una comparación pero Luis es distinto. de la sociología. Le está dando el cambio. De la sociología mm. política, para que ustedes vean que esa gente que ayer fueron sacados a patada, hoy están de nuevo en el tren, y así es, así es cuando los países son democráticos. Miren... Eh, hay un tema que no quiero dejar de tratar porque fue el que le prometí tengo una denuncia, hasta ahora es una denuncia bueno, vamos a ver de que la cooperativa de maestros, ¿verdad? que tienen ahí un reglamento ellos le hacen préstamo a los socios los socios tienen derecho a préstamos ¿y qué está sucediendo? de, de si pudieras regalarme por lo menos un minutito más Israel por favor, Sí. De los préstamos que le hacen a los socios, maestros, empleados de ese sector, le cobran un 1.5% de la totalidad del préstamo como un eh, seguro. Voy a explicarlo. Y eso se llama, déjenme ver, reserva de estabilización. Se llama ese seguro reserva de estabilización, es decir, si tú coges por ejemplo 100 mil pesos, te cobran un 1.5%, 1500 pesos, pesos. Mírenlo ahí dice eh, eso que usted están viendo ahí, cuando el socio solicite un préstamo normal se le reducirá, deducirá el y 1.5% del valor no garantizado para reserva de estabilización pagadero una sola vez el mismo no será reembolsable y dice, la reserva, el párrafo, lea lo señor conmigo. La reserva de estabilización cubrirá las deudas que, por encima de los ahorros que tengan los socios cancelados injustamente, en este caso le corresponde al socio demostrar la causa, ¿verdad? Eso es para que cuando, por ejemplo, lo voy a explicar de manera llana. Si usted tiene un préstamo de 150 mil pesos Eso en es la como un aporte solidario. Ajá. Tú tienes... 150, tú tomaste un préstamo de 150 mil pesos en la cooperativa pero tú tienes ahorrado 100 mil pesos si te cancelan la cooperativa absorbe los 100 mil pesos que tú tienes ahorrado por derecho pero los otros 50 mil el seguro que tú pagaste con, lo, con, con el 1.5 queda saldado porque eso es un seguro no sé si me doy a entender sí, sí. y entonces, ¿qué están haciendo según mis denuncias? y ojalá que ellos lo aclaren ese, por ejemplo, esos 50 mil pesos que se, que se supone debió pagar el seguro, te lo están poniendo a pagar con un acuerdo. No, así Y no. entonces se están violando su propio estatuto. Y eso es una irregularidad. Atención, atención a la cooperativa de maestros. Tenemos la información, tenemos la denuncia y vamos a profundizar en eso. Pero, naturalmente le estamos dando el derecho a réplica y de explicar esto. Le están cobrando, según nuestras denuncias, ese dinero, por ejemplo, ese excedente que no tiene en el ahorro y que se supone debe pagarlo el seguro porque a usted le cobraron 1.5% de su préstamo para en caso de que usted lo cancelaran, si yo tengo, como digo, si tomé un préstamo de 150 mil pesos y tengo 100 mil pesos ahorrados, me cancelaron, no tengo de dónde sacarlo, la cooperativa coge los 100 mil pesos, pero los otros 50 yo no tengo que pagarlo. ¿Por qué? Porque el seguro que yo pagué al principio se supone que debe asumir esa responsabilidad. Lo estoy diciendo esto como denuncia y dándole a ellos el derecho a réplica. A propósito, me está llamando, eh, no sé si la producción me lo permite, eh, un dirigente, de eh, un maestro verdad de, de muchísimos años. Así que eh, estamos haciendo esta denuncia que nos ha llegado en función de la gente que, están, que han desvinculado del Ministerio de Educación. Es el propio estatuto, ¿verdad?, eh, de, de la cooperativa la que lo establece sobre los préstamos laborales. Y entonces le están cobrando la política de servicios de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, que le están cobrando un dinero que se supone que el seguro debe de pagar. Claro. Eso, por ejemplo, es como, como el seguro de vehículos. Si yo tengo un accidente, y, y los gastos, por ejemplo, que ellos tengan que pagar están dentro de la cobertura. Yo no lo pago el Tiene que pagar el seguro. Y es lo mismo que tiene que hacer el seguro de estos préstamos de la cooperativa de los maestros. Ahí está, le vamos, vamos a darle el beneficio de, de la réplica para que expliquen esta situación. Muy bien, muchísimas gracias, Yerjan, la antigua.